bueno aquí tenéis el aparato que estaba esperando desde hace mucho y el que voy a utilizar en próximas investigaciones a ver si hace su efecto como podéis comprobar es un plato con luces led y ahora vamos a ver cómo actúa si paso la mano Para que lo veáis bien por donde pase la mano se va encendiendo ¿Ves? vamos a pasarlo más rápido entonces cuando veáis esto grabando yo no lo toco vamos a ver así para que veáis que no toco Esto gracias al chico que lo fabrica, que es uno de los primeros aparatos, así es una pasada. Vamos a intentar que se vea que no tocó. Ahora he tocado, pero bueno, para que veáis que no se toca y esto se enciende solito. ves Y así Sabremos más o menos por dónde anda. Si pasa algo, por encima, por cada sensor, se puede ver por dónde está. Listo. Vale, ahora voy a explicar que aquí viene otro más. Ahora ruido el motor, pero creo que es bueno que lo escuchéis y lo veáis he puesto un sensor de luz también aunque lleva un sensor de 360 grados por eso estoy afuera y espero que os guste también lo vamos a empezar a utilizar en cuanto se pueda hacer una investigación decente y a ver si de aquí lo podéis ver y vamos allá Lleva un sensor de 360 grados Así que si algo se acercara Me aparto para que no se escuche tanto el motor Y si se acerca algo Alrededor Pues se extiende solo Otro paletito más para mayor capa para Bueno, este es para los golpes. Si hubiera algún golpe, alguna voz, pues se escucharía y los pasos podéis verlo aquí mejor y así si alguien hablara o algo que no fuera nadie de los que estén ahí también los toses las respiraciones para más visual aquí tenéis el osito que aunque está un poco es rudimentario pero ahí hay un sensor que es igual que este. Un sensor de luz. Y le metemos la mano en el cráneo un poco para liberar. Y lo ponemos cuando me haga caso. Ahora está en azul. Vale. Lo encendemos y apagamos. Entonces. Aquí está la mosca, como siempre, la mosca cojonera. Vamos a esperar un momentito. Aunque tenga flash, creo que dará igual. Esperemos a que se apague. Y con pasar un poquito se enciende que tenéis a toby me gusta su nombre otro más el sensor que está encendida la luz roja es un detector electromagnético y el botón es el que ayuda a ver si no me acerco mucho la mosca cojonera como siempre Vale, y ahora cogemos esto y vamos a ver si funciona voy a intentar veis se si acercó al móvil Solo es cuestión de coger donde está la batería del móvil para que veáis que sube la agujita y lo vamos a hacer mucho mejor con esto, que es un generador electromagnético. Hay que tener cuidado con los aparatos porque esto lo puede joder. Pero vamos a intentarlo hacer. Si yo lo enciendo, vibrará. ¿Ves? Y no he encendido nada Lo voy a encender un poco más Esa es la iluminación Y lo máximo Se vuelve loco Se apaga Y listo Así tenéis dos aparatos en uno Os presento A Rempo Muy bonito Lo vamos a encender La mosca cojonera como siempre vale, Tenemos público de mosca se enciende y vamos a ver cómo puedo hacerlo para que lo veáis bien si yo cojo así y si lo no tocara listo no lo toco Vamos acá. Y sin tocar aquí. Así que... Hace falta algo para que pite. Aquí tenéis a Rempo. Bueno, aquí está el K2 modificado. Tiene booster, altavoz. Y el de siempre. Vamos a comprobar. ¿Cómo van? Si enciendo el generador. Volvemos. Y se apaga. Y así es como reaccionas con la energía electromagnética.